Buenos días y como siempre gracias por estar en esta convocatoria de prensa eh, que hacemos desde Izquierda Unida, en que como veis me acompaña Miguel Ángel Bustamante que es diputado en el Congreso y que bueno atiende los temas de Córdoba en el sentido de que bueno Izquierda Unida quiere poner en Madrid los problemas que tiene esta ciudad y que tiene esta provincia, no uno de ellos, eh, como tantos que tenemos, pero uno de ellos que ya eh, ...bueno pues por su importancia y por lo que nos estamos jugando... ...que son la vida de las personas en esta salida 403 de la A4... ...bueno pues empieza ya a ser eh, bueno pues, mmm, absolutamente eh, impresentable... ...que el gobierno no le dé una salida digna a, a esta parte de la ciudad... ¿no? ...y una salida y a la misma vez también una entrada... ...nosotros muchas veces nos, tenemos, nos preguntamos... ...qué tiene que pasar en este tramo de la carretera... Eh, qué tiene que pasar para que bueno pues para que eh, se arregle eh, la misma no ha habido accidentes de todo tipo eh, bueno, eh, como sabéis eh, muchísimas eh, víctimas ya en esta en esta tramo de la carretera muchísimos accidentes y desde el junio pasado desde el julio pasado que se licitaron la obra y que eh, Antonio San, el delegado del gobierno eh, en Andalucía, dijo que, eh, bueno, pues que estaba prácticamente resuelto y que se iba a adjudicar después del verano, hasta hoy. Eh, no tenemos absolutamente nada, con, además con eh, la problemática de no saber los presupuestos generales del Estado en qué situación van a quedar, ¿no? por lo tanto la realidad desde julio pasado y de después eh, que hace dos meses se adjudicó la obra es que no tenemos nada, además con una, un presupuesto irrisorio que son 100.000 euros que eso sigue siendo más bueno pues más de lo mismo del Partido Popular con la ciudad de Córdoba y con la provincia de Córdoba, que es seguir riéndose de, de todos los cordobeses y de todas las Cordobesa. En Córdoba no hay ningún tipo de inversión, porque claro, lo, nosotros no entendemos como inversión y rechazamos eh, como inversión eh, la ampliación del cabril, que nos parece una barbaridad, ...y nos parece seguir castigando medioambientalmente a nuestra provincia... ...o el famoso Bypass que va a dejar Córdoba eh, sin parada de algunos aves... ...y de algunos trenes y esa conexión de Sevilla a Córdoba... ...que aunque aparezca como inversión en la provincia de Córdoba... ...de luego son inversiones que no interesan a la provincia de Córdoba para nada ¿no? ...y en ese sentido bueno que ni siquiera eh, se trabaje eh, y se corrija... El, el, ...el enorme error que se cometió en la construcción de esta... ...salida y entrada de la autovía de la A4... ...bueno pues nos parece que haya... Eh, ...bueno pues... ...llegar a una situación del gobierno de España... ...con la ciudad y con la provincia de Córdoba... ...que es absolutamente insoportable... ...y desde Izquierda Unida pues eso, ...pues hacer un llamamiento... ...a la delegación del gobierno... ...hacer un llamamiento al Partido Popular... ...de que... ...bueno pues que inviertan en Córdoba... ...y que dejen de jugar con las vidas de los cordobeses... ...de las cordobeses bueno y de todos... ...y de todos los que pasan por ahí... ...porque por ahí como sabéis... ...todos los días pasan miles y miles de vehículos... Que bueno, no son solo de Córdoba, ¿no? especialmente en Córdoba porque es una salida y una entrada de Córdoba. Eh, Miguel Ángel os cuenta bueno, un poco también el trabajo que han estado haciendo en el Congreso y ahora atendemos vuestras preguntas. Sí. En primer lugar daros las gracias por estar aquí presente. Nosotros de Izquierda Unida entendemos que es una inversión que es prioritaria para Córdoba, lo decía nuestro compañero Pedro. El tráfico que hay en esta zona es muy grande, hay accidentes y hay incluso víctimas mortales. Por lo tanto, tiene que ser prioridad absoluta del Gobierno solucionar la salida de la a 4 en en Córdoba se junta el tráfico que va al hospital, que va a los polígonos, que va a Sevilla, que va a Granada y por lo tanto fundamenta una inversión que eh, además va con retraso. Ellos en el 2017 aprobaron en los presupuestos generales del Estado un inicio de obra con 100.000 eh, 100 millones de euros. Se calcula, eh, se, eh, se, eh, se calcula perdón está en, la obra está en un millón de euros con 100 euros perdón disculpe, se calcula que en el año 2018 pues se iba a aprobar la, eh, los 900 millones y por tanto eh, va con atraso porque la obra todavía no está iniciada en 2017 pero además tenemos el problema de la incertidumbre respecto a los presupuestos de, de 2018 que en caso de prorrogarse no contemplarían la, la inversión que la hipotética inversión que el gobierno preveía para, para 2018 por tanto nosotros decimos al gobierno del del Partido Popular, que si no es capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado, que dimita eh, la actividad en el Congreso y en el conjunto del país, está parada como consecuencia de un gobierno que no tiene alianza suficiente para, para sacar inversiones adelante y que tampoco quiere invertir. Recordad que Córdoba es una de las últimas provincias de inversión por habitante y además, como decía Pedro, inversiones que precisamente no, no benefician a los vecinos y vecinas de, de la provincia de ...de Córdoba... ...y un Partido Socialista... ...que no da el paso de echar a Rajoy... ...nosotros hemos planteado echar a, a Rajoy... ...que le planteamos una moción de censura... Eh, pensamos que este gobierno... ...que es el gobierno del partido... ...con más casos de corrupción en España... ...y que es un gobierno que ha aplicado... ...políticas antisociales... ...políticas contra los derechos... de ...trabajadores y trabajadoras... ...políticas contra los servicios públicos... ...tiene que ir fuera... ...los números dan... ...pero el Partido Socialista... ...tampoco da el paso adelante... ...de echar al gobierno de Rajoy... ...y permanece la inactividad de... ...que actualmente caracteriza a nuestro país... ...en ese sentido deciros que presentamos una enmienda... ...que fue rechazada evidentemente por el bloque PP Ciudadanos... ...para que todo el monto de la obra... ...y fuesen los presupuestos del año 2017... ...nosotros planteamos una enmienda para que el conjunto... ...del proyecto fuera, el millón de euros... ...fueran los presupuestos de, de 2017 y quedó rechazada... ...en ese sentido pues seguiremos peleando... ...estamos al servicio de los compañeros y compañeras... ...de Izquierda Unida de Córdoba... ...y vamos a seguir peleando para que haya inversión y para que desde el Ministerio de Fomento se solucione este problema, que ya decimos que es prioritario porque ha costado vidas humanas y, por tanto, es fundamental y es prioritario frente a otros proyectos que, pueden, que son también necesarios y, y fundamentales para la ciudad, pero que en este caso es muy urgente porque estamos jugando con la vida de, de las personas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta si tenéis? Bueno, sí, sí, ¿Os planteéis de sí. Izquierda Unida algún sí. otro tipo de medida? Sí, sí. sí nosotros... Eh, en primer lugar tenemos que ver cuando el, el ministro presenta el borrado de los presupuestos, a partir de que se presente el borrador de los presupuestos, si no incorpora pues eh, tendremos que plantear enmiendas tanto en el Congreso como, como en el Senado. Eh, desde el Ayuntamiento de Córdoba pues los compañeros y compañeras van a seguir reivindicando para la ciudad esta, esta obra tan, tan necesaria y estaremos también en la calle como hoy reivindicando las movilizaciones en todos los frentes donde, donde podemos estar en Las instituciones dando la batalla y también con los vecinos y vecinas y con el pueblo de Córdoba empujando para que esta obra se inicie y se culmine lo más, lo más pronto posible. Y ya os digo, si este gobierno no es capaz de sacar unos presupuestos generales del Estado, lo que tendría que hacer es dimitir y convocar, convocar elecciones. Y apelar también al Partido Socialista y recordar que la correlación de fuerzas no es favorable en este momento al Partido Popular y que por parte de Izquierda Unida y por parte de, del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, tendemos nuestra mano para echar a rajo del Gobierno y para que haya un Gobierno en España que invierta que invierta en obras, que invierta en servicios públicos y que atienda las necesidades de los españoles y las españolas, que son el empleo de calidad, la inversión en servicios públicos y, y cambiar nuestro modelo productivo para que el Estado invierta y sea motor también de, de la economía. Esta mañana se ha publicado en Europa eh, una encuesta de sí, andaluz. ¿no? No sé qué valoración hace Izquierda Unida de, de esa encuesta. Sí, gracias. Nosotros entendemos que las encuestas son estados de ánimo, coyunturales, que no son definitivas, pero lo que sí muestra la GOPA es que nuestra fuerza política Izquierda Unida es una fuerza que tiene arraigo, que tiene organización y que eh, conecta con las preocupaciones de los andaluces y andaluzas en el sentido de que esta copa muestra una clara subida, de izquierda Unida. En ese sentido, nosotros. Nuestra apuesta es por la unidad popular, es por la confluencia. El miércoles estaremos el 28 de febrero. en la calle luchando, pan, trabajo, techo y dignidad, por una Andalucía que cambie su modelo productivo y apostamos por confluir con más sectores de la izquierda. con movimientos organizados, con movimientos sociales, pero desde un punto de partida de, de fuerza y de implantación de nuestra organización. que evidentemente tiene que jugar un papel muy importante muy importante y al mismo nivel que otros actores, sin ser más, pero tampoco sin ser menos, en este proceso de confluencia y de unidad para cambiar Andalucía. Andalucía, eh, frente a la gestión que está haciendo el Partido Socialista, no puede quedar en manos de la derecha, del bloque PP Ciudadano. Ciudadanos, y por tanto tiene que haber una salida, una alternativa por la izquierda, donde estará Izquierda Unida con otros eh, sujetos de, de nuestra comunidad, pero en un plano de igualdad y en un plano de fuerza como eh, corresponde a una fuerza política que está vertebrada en el conjunto de Andalucía que tiene alcaldía y que tiene eh, cargos públicos realizando una gran labor en las instituciones y demostrando donde estamos gobernando que otra forma de hacer política es posible.